Buenas tardes a todos, tanto a todos los que estamos aquí en la sala, como a, todo, a todos aquellos amigos que nos están viendo desde diferentes puntos del planeta a través del YouTube. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Eh, decirles que lo que acaban de ver los espectadores de YouTube son algunas de las presentaciones de los compañeros que estarán en diciembre en Calpe acompañándonos los días 7, 8 y 9 de diciembre en el Congreso Conciencia que vamos a realizar. Entonces hicieron unas presentaciones invitando al público en general y esto es lo que ustedes han visto en estos momentos antes de comenzar la conferencia. Decirles que también todos ustedes que están invitados, haremos un Congreso esos días aprovechando el puente festivo en donde nos vamos a congregar una serie de expositores. ...va a haber una audiencia de público importante... ...van a ser unas jornadas de convivencia... Eh, ...de amistad, no solamente de hablar, de charlar... ...sino también para conocernos, hacer convivencia... ...y digamos, ir caminando en este sentido. Y ya sin más dilación... ...vamos a dar, vamos a dar paso al tema que se ha preparado para hoy... ...que es el tema de las experiencias cercanas a la muerte... ...un tema muy interesante... ...un tema muy de moda en este momento... ...en, en el cual muchísimos eh, científicos, muchísimos investigadores... ...en el área de la física, de la medicina, de la neurología... ...de la psicología, de la psiquiatría, es decir... ...la medicina está avanzando, está avanzando muchísimo en los últimos años... La, ...la tecnología ayuda muchísimo... ...se están descubriendo muchísimas cosas... ...y se están llegando a conclusiones muy importantes. Para comenzar, les presento la obra del pintor flamenco, el Bosco. Esta obra se calcula que fue pintada en el año 1505, se han pasado ya más de 500 años... ...y decirles que no es la única pintura, hay diferentes pinturas de diferentes artistas universales... ...a través de los siglos que reflejan algo parecido. Aquí podemos ver... Una, en este detalle, lo que es el concepto, uno de los conceptos de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Un concepto que se repite prácticamente en todas las personas que han tenido esa experiencia. Vemos como hay una serie de, de difuntos, que son las personas que están así, en posición, con las manos en pose de oración, acompañados de unos ángeles, eh, que los van guiando, los van acompañando, ...los introducen en ese túnel de luz... ...al final del túnel de luz se ve una persona, se ve otro ser... ...que generalmente es un, un espíritu amigo, un espíritu familiar... ...que recibe a estas personas en ese otro lado... ...y reciben una serie de instrucciones y de comportamientos... ...esto es para que veamos simplemente... ...que no es una cuestión de ahora... ...que es una cuestión que está eh, siendo visualizada... ...y que se está plamando desde, desde hace cientos de años... El cuadro tiene su importancia porque refleja de una manera detallada y sencilla uno de los aspectos en los que consiste la, la experiencia de aquellas personas que tienen esa experiencia cercana a la muerte. Decirles decir, es que eh, no influye para nada el sexo de la persona, ni si es una persona religiosa, si es una persona eh, científica, si es una persona eh, hombre, mujer, joven, mayor... ...en todos los continentes, en todos los países prácticamente... ...se están produciendo este tipo de fenómenos... ...de estas personas que tienen la experiencia y que luego la relatan... ...porque en algunas ocasiones se ha querido argumentar... ...bueno es una persona religiosa y como es una persona religiosa... ...pues en el trance ese de la muerte en la que pierde su conciencia... ...pues al volver pues relata que ha visto unos ángeles... ...que ha visto una luz, que ha estado en el cielo... No, no porque eh, entonces sería que todas las personas son de esa cuestión, tienen esa, esa, esa interioridad religiosa. No, no influye para nada el carácter, la forma de ser, la raza, el sexo, la edad, si eres africano, si eres japonés, si eres indio, si eres americano, europeo, en todas las partes del globo se produce este fenómeno. Con lo cual ya descartamos que se pueda deber a una serie de cuestiones personales, no tiene nada que ver. ¿Cuál es el concepto de la, por la que entendemos qué son estas experiencias? Pues sencillamente eh, hay personas que, bien por una enfermedad, bien por un accidente, pierden la conciencia de sí mismos, muchas de ellas en la mesa de un quirófano. Los médicos la están tratando, están intentando salvar su vida, pero llega un momento en que se produce una parada cardiorrespiratoria, como consecuencia de eso, el, la sangre no llega al cerebro, el cerebro se queda sin oxígeno y a los pocos minutos, a los pocos segundos, el enzafalograma se queda plano. La persona no tiene impulsos eléctricos, eh, los médicos dictaminan que esta persona ha fallecido. Esto es, digamos, a nivel general, el, el, ...lo que ocurre cuando una persona después tiene una experiencia cercana a la muerte. Según las estadísticas, el 18% de las personas que sufren, que sufren una parada cardiorrespiratoria... ...tienen una experiencia cercana a la muerte. De ese 18%, un 12% recuerdan con muchísima claridad lo que han vivido, las nociones que se les han dado la visión que han tenido en, ese otro, en esa otra parte. Mientras el cerebro no tiene ninguna actividad, mientras no se tiene conciencia de sí mismo, tenemos los ojos cerrados, no tenemos ningún impulso, ni siquiera respiramos. ¿Mm? Esta persona, cuando vuelve, relata una serie de situaciones que después se pueden cotejar. ¿Cómo es posible? ¿Mm? ¿Cómo es posible...? Que si estamos sin vida se determina que hemos fallecido no tenemos ninguna función cerebral que después podamos relatar una serie de acontecimientos y que esto se pueda acotejar Dice, dicen algunos científicos cuando el corazón deja de latir el riego sanguíneo se detiene en el plazo de un segundo seis segundos y medio después la actividad del electroencefalograma ...comienza a cambiar debido a la escasez de oxígeno... ...después de 15 segundos hay una línea recta y plana... ...y la actividad eléctrica en la corteza cerebral... ...ha desaparecido completamente... ...si esa persona no se resucita... ...si no se reanima con los medios... ...que actualmente la medicina, la ciencia tiene... ...después de 10 minutos el cerebro está muerto prácticamente... ...y esa persona es irreversible que vuelva la vida... ...esto es lo que acontece en esos momentos... ¿Cuál es la fenomenología que se produce, como estamos nombrando? Pues estas personas ven cómo salen de su cuerpo. Están postrados en su cama, enfermos, están postrados en un quirófano y ven que se desprenden de su cuerpo. Ven su cuerpo, ven al equipo médico que está luchando por su vida, está intentando reanimarlos, está aplicándoles todos los conocimientos que se tienen... Y él se, está, se ve allí, se reconoce, no siente ningún dolor, en absoluto. Puede salir de esa habitación, ir a las habitaciones contiguas del hospital o de su vecindario, oye lo que dicen los enfer las enfermeras, los médicos, otros pacientes, salen a la calle y cuando vuelven, lo recuerdan todo. vale Escuchan las conversaciones y muchas veces la declaración de fallecimiento del médico general se quedan extrañados porque ellos están conscientes totalmente. Mientras el cuerpo no tiene ninguna actividad, su conciencia sigue. Puede oler, respirar, caminar, reconocer a la gente, lo pueden hacer todo. A continuación, se les presenta la experiencia del túnel, lo que hemos visto en, la, en esa pintura. Ven un túnel, ven una luz blanca, se sienten atraídos, van hacia ella, llegan al final y son recibidos por espíritus amigos, familiares ya fallecidos en muchas ocasiones y generalmente les dicen que no es el momento de su partida que tienen que volver. Algunos de ellos reciben más conocimientos, reciben unas instrucciones, unas, unas, unas, una, unos consejos para que vuelvan a la vida, terminen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. O sea, que ahí la, la experiencia en unos es más profunda y en otros menos profunda. Pero ese, esa, trans, esa transición de ese túnel, ese recibimiento con amor, con alegría, con paz, con naturalidad, lo tienen prácticamente todos los individuos. Hay una minoría que esa experiencia no es tan no es tan grata, no es tan satisfactoria, es una experiencia más dramática. Tengamos en cuenta que la persona es como es en todo momento y lugar. Yo no me transformo por la muerte ni me transformo por cambiar de país, por cambiar de barrio, por cambiar de trabajo, sigue siendo el mismo. Entonces, aquellas personas que mentalmente pues tienen una, se manifiestan con una cierta negatividad, con ira, con odio, con venganza, pues quizás a la salida del túnel pues no, en, no tengan la misma la misma vivencia que la que tienen la mayoría, que es una, es una vivencia agradable, de paz, que les anima a volver a la vida. Muchos de ellos no quieren volver a la vida. Se ven tan bien, se encuentran tan bien, tan plenos, tan llenos de luz, con esa fuerza, ese vigor, esa comprensión, que muchos no quieren volver. Hay muchos que no quieren volver porque... ...piensan que volver a la vida representa sumergirse en un cuerpo físico... ...que quizás tenga una serie de anomalías... ...una serie de enfermedades... ...que tienen que luchar por su vida... ...por rehabilitarse, por volver a, a que sus órganos funcionen bien... caso de accidente, o sea que... ...en muchos casos, muchos de ellos se revelan... ...yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí... ...pero no es tu momento... ...se te ha dado esta oportunidad... ...se te ha dado esta prueba... ...Dios sabrá por qué... ...pero debes comprender que la vida continúa, ¿m? que la Tierra es una escuela, estamos de paso, debes devolver y proseguir con tu, con tu, con tu camino en la Tierra. Generalmente, la mayoría de las personas también, una coincidencia, y esto lo dicen todos, lo dicen, lo dicen la gran mayoría de los investigadores, de los grandes científicos y médicos que se ocupan de estas investigaciones, o sea que esta serie de fenomenología es idéntica prácticamente y la dicen todos los expertos. ...las personas cambian su vida... ...cuando vuelven a su cuerpo físico... ...se incorporan a la vida y la Tierra... ...se reaniman... ...superan esa enfermedad... ...esos trastornos... ...la gran mayoría tiene una... ...tiene una... ...un deseo de progreso... ...un deseo de hacer cosas... ...un deseo de ayudar... ...de conocer... ...de engrandecerse, de crecer... ...o sea que es una experiencia... ...en ese sentido muy valiosa... ...muy valiosa... ...y muy positiva porque anima a esa persona... ...a que en la Tierra, en su vida diaria... ...su comportamiento sea de lo más responsable... ...de lo más ejemplar y de lo más rico. Esto pues lleva a los grandes investigadores... ...a los grandes científicos... ...a los grandes médicos... ...que han tropezado con este tipo de experiencias... ...porque esto, esto no es una cosa que se busca... ...esto es una cosa que soy, soy un doctor... Tengo un paciente que se me está yendo, que duele el cargo fallecido... ...que sin embargo luego lo vuelvo a resucitar, lo reanimo, vuelve... ...y me dice, doctor, yo he visto esto, he visto esto, he visto lo otro... ...he tenido esa sensación, he visto a mis padres, he visto a mis abuelos, he visto tal... Y cuando, por ejemplo, casos que hay una persona que usa dentadura postiza... ...que la enfermera le quita la dentadura en el momento de, la, de, de, de ese quirófano... ...y la guarda en una bolsita, en una gasa, la mete en un cajón... ...y este señor, es una de las, de las muchas anécdotas que ocurren... ...vuelve a la vida minutos después o días después... ...porque muchos de ellos están en coma semanas o meses... ...y vuelven a la vida... ...y entonces se encuentra este señor que no tiene su dentadura postiza... ...y dice... <ríe> ...yo tenía... ...y entonces pregunta por la enfermera... ...porque lleva aquí su, su distintivo, ¿sabe quién es? ...la señora tal me quitó mi dentadura, la dejó en tal sitio... ...en la mesita de tal... ...y por favor que me la dé... ...si estoy... ...postrado en una cama... ...en un quirófano... ...con los ojos cerrados... ...y consciente... ...que no veo... ...ni escucho... ...ni me puedo comunicar... ...cómo es posible... ...que haya tenido esa... esa visión... ...y sepa con claridad... ...quién me ha hecho esto y aquello... ...tiene que ver algo más... ...que el cuerpo físico... ...algo más tiene que estar... Eh, ...en... ...consciente de nuestro ser... ...entonces... Estos interrogantes, ¿hay vida después de la muerte? ¿Qué es lo que perdura después de la muerte? Si es que la hay. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Seguimos manteniendo nuestra identidad, nuestra personalidad? ¿Dónde radica la conciencia? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Todo este tipo de preguntas es la que se han hecho multitud de médicos, de científicos, de investigadores y todo a causa de tropezarse con cientos y cientos y miles de de pacientes que relatan este tipo de experiencias esta inquietud este deseo de saber este deseo de investigar es el que ha provocado que se vayan haciendo muchos descubrimientos se vayan llegando a muchas conclusiones y de que muchas cosas a nivel filosófico a nivel de pensamiento a nivel de ideas estén cambiando por Hacer un pequeño resumen de algunos de los investigadores... ...que se han volcado en esta tarea. En primer lugar, les presento a Sir William Fletcher Barrett. Esta es la portada de un libro, uno de los varios libros que él editó... ...que lleva como título «Visiones en el momento de la muerte». Este señor <coughs>, vivió de 1844 a 1925... ...estamos hablando que ya hace casi un siglo... ...del fallecimiento de esta persona... ...fue catedrático de física... ...en el Royal College de Ciencias de Dublín... ...desde 1873... ...hasta 1910... ...fue uno de los fundadores... ...de los fundadores de la Real... ...Sociedad de Investigaciones Psíquicas... ...del Reino Unido... ...y a su vez después más tarde de los Estados Unidos... ...una eminencia en su campo en su área de trabajo, y él realizó un censo de pacientes en estado terminal que manifestaban tener visiones tanto de personas vivas como de personas fallecidas. O sea, no solamente las experiencias cercanas a la muerte se, se comunica con personas vivas y se ve lo que circunda alrededor, sino que generalmente se comunica y se tiene una experiencia con personas fallecidas. Eh, yo hace poquito he tenido la ocasión de ver una conferencia en, en internet del doctor José Alonso Ruiz, un doctor de Murcia que trabajó en el Hospital de Valencia, después trabajó en Nueva York, ha vuelto a Murcia, trabaja en el Hospital de la Resaca, Virgen de la Seca de Murcia, es un especialista en neurociología, en, neuro, en neurología, eh, sigue trabajando cuando lo llaman en el Hospital de la Fe en Valencia y en Nueva York, y este señor, uno de sus pacientes, le comenta que le relata lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que ha comunicado en los días que ha estado en, esa, en ese estado de inconsciencia, de muerte clínica. Y dice, doctor, tengo un apuro, porque todo lo que he vivido y lo, y lo, y lo que he experimentado me cuadra alguna cosa. He contactado con un familiar de mi esposa, ...y me da miedo comunicárselo porque... ...porque este señor... ...está vivo... ...al final de unos días... ...hace un gesto de buena voluntad... ...y le dice a su mujer... ...mira, dentro de, la, dentro de los espíritus familiares... ...ya fallecidos con los que me he comunicado... ...con los que he conversado, con los que me han aconsejado... ...se encontraba tu primo de Barcelona... ...precisamente Barcelona... ...y claro, esto es una, es una cosa que no... ...hijo, no, mi primo ha, ha fallecido... ...o sea, él no sabía este primo, este familiar de su mujer había fallecido, por eso le daba apuro de relatarle a su mujer que lo había encontrado junto a un conjunto de familiares fallecidos de ambos, tanto de él como de su mujer. Y son muchísimas anécdotas que, claro, eh, si yo no sé que ha fallecido ¿cómo puedo comunicarme con él y estar dentro de ese grupo familiar que ha venido a recibirme, a recogerme? Él relata que en general, muchísimas de las personas que han tenido este estado de, de muerte clínica, esta experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven a la vida, como he nombrado antes, cambian su estilo de vida, cambian su forma de pensar, se reciclan, ¿bien? cuando antes de esta experiencia eran personas escépticas. Por eso he hecho hincap hincapié al principio de que no solamente personas, que son todo tipo de personas las que tienen este tipo de experiencias, Influye su religión, su temperamento, su raza, si son más espirituales menos espirituales, engloba a todo el mundo. Eh, después de muchos años de investigar, este señor William Fletcher dice «Estoy personalmente convencido de que la evidencia, de que, la evidencia que hemos publicado demuestra claramente en, este, en el libro que he presentado, demuestra la existencia de un mundo espiritual» la supervivencia después de la muerte y la, y la comunicación ocasional de aquellos que se han marchado. O sea, que él, siendo una persona científica, mecanicista, eh, eh, como la, la gran mayoría de los científicos que creo en lo que veo, a raíz de estas investigaciones, llega a este tipo de conclusiones. Pasamos a, a otro gran investigador, que es Raymond Moody, que está considerado como casi, casi, casi el pionero ¿eh? en enfrentar estos estudios y estas investigaciones. Aunque, en la misma etapa y época en el que él empezó a investigar esta serie de, de circunstancias, en Suiza se encontraba, o sea, la, la, la suiza Elizabeth Kuhler-Ross, otra gran investigadora, a la par que él estaba haciendo los mismos estudios y las mismas investigaciones, sin conocerse, sin haber, como, ...sin haber tenido ningún contacto entre ellos... ...ambos, en la misma época, realizaron las mismas investigaciones... ...y llegaron a las mismas conclusiones. Raymond Moody, todavía vive, nacido en el año 44... ...es doctor en filosofía, psicología y médico-psiquiátrica... ...por la Universidad de Virginia. Es el autor, a finales de los años 70, hace ya 40 años... 40 años de lo que representó un bestseller el librito Vida después de la vida y la segunda parte Reflexiones de vida después de la vida más otro tipo de obras que siguió escribiendo paulatinamente el, se vendieron en pocos meses en pocos años más de 15 millones de copias en Estados Unidos de esta obra vale se rodó una película y obtuvo varias condecoraciones por su obra y sus investigaciones. Él estudió a más de mil personas que sufrieron esta experiencia de vida después de la muerte. Incluso pacientes ciegos ¿eh? eran capaces de relatar ese hecho de desprenderse de su cuerpo ver a las enfermeras, ciegos incluso de nacimiento, que no saben de formas, ni de colores, ni de figuras, ni nada de nada. Pacientes ciegos también han tenido esta experiencia y han sido capaces de relatar una serie de evidencias, de, evidencia, de hechos, de situaciones, de conversaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos preguntándonos cómo es posible, si soy ciego y estoy en una mesa en un quirófano, y ya todas mis funciones vitales se han extinguido, ¿cómo puedo ir? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo me puedo comunicar? Y después volver a la vida y relatarlo. Su tesis es la siguiente, tiendo a aceptar que puede haber algún tipo de existencia más allá de la vida. Quiero, quiero explicar que eh, Raymond Moody, en algún momento, ha salido algún bulo, en la calle, diciendo que no, que todo lo que él dijo en su momento después se retrató, no es cierto. ¿Eh? Como veremos más adelante, en la portada de un libro que presentaré, él se ratifica en sus afirmaciones y además nuestro grupo, el Grupo Villena, hace muchos años en Madrid, en un congreso, tuvimos oportunidad de conocerlo, le hicimos una entrevista personal que nos aceptó y él se ratificaba en las conclusiones de sus libros, de sus obras, efectivamente en que eh, ...piensa que existe, tiene que haber algo más después de esto. ¿Qué es lo que relatan los resucitados? Esto es parte de una entrevista. Dice, casi todos hablan de lo que podríamos llamar memoria panorámica... ...una visualización de los momentos más importantes de su vida... ...que pasan rápidamente ante sus ojos. Después viene esa especie de túnel con la luz al fondo... ...y finalmente el recibimiento de los seres queridos que les habían precedido en la muerte... La sensación de dicha, la ausencia de espacio-tiempo, la impresión de que todo es luz, la resistencia a abandonar ese estado y, por fin, el despertar a la nueva vida. Es una cosa que se repite constantemente. La carrera del, del, y el prestigio que tiene Raymond Moody es impresionante. Actualmente, los grandes investigadores que están eh, continuando las investigaciones, los procesos de, de estudio lo tienen en una grandísima consideración, no solamente por ser un pionero, sino porque efectivamente el estudio que él hizo fue digamos grandioso. Pink van Lommel, vamos pasando en el tiempo, es el autor del bestseller holandés <coughs> publicado en el año 2007 con el título Conciencia más allá de la vida. La, experiencia, la ciencia de la experiencia cercana a la muerte. Tenemos que decir que Pink van Lommel, él editó una serie de, de, de artículos y tardó ocho años en presentarlos a la comunidad médica y científica, porque pensaba que si él decía todo aquello, se jugaba su trabajo, su puesto, su prestigio y que lo iban a ignorar, lo iban, lo iban a tomar como un loco. Después de mucho reflexionar y de mucho pensar, presentó sus artículos... ...a una revista llamada Lancet, que es la revista de medicina más importante del mundo. Es como si fuera la Biblia de la ciencia médica. Lo que allí se publica, no se publica porque sí. Pasan los filtros, pasa un tribunal médico, una serie de registros... ...y entonces aquello se puede publicar. Las publicaciones que aparecen en esta revista, más tarde... ...aparecen en los libros de medicina que estudian los alumnos en las universidades... Sin embargo, el resultado y las conclusiones de estos artículos y de este libro todavía no se han presentado en ninguna obra de estudio de la universidad. Para que veamos la resistencia que tiene la ciencia oficial, como siempre ha ocurrido, para aceptar conceptos máximos, si son conceptos que contienen algún tipo de espiritualidad, algo que se sale de los cánones, hay todavía una gran resistencia a admitir y a aceptar y a dar como oficial y como sentado este tipo de argumentaciones, sin embargo está publicado y no se publica porque tú digas, no, que mira que he hecho esta, este experimento he hecho este, este, esta investigación he llegado a estas conclusiones y mira publícalo en la revista, no, para publicar un artículo en esa revista tiene que pasar un tribunal unos controles, unos filtros y si, si se considera como ciencia si se considera que ha ...que ha aprobado y que ha seguido el método científico... ...entonces se publica. No es el único doctor o investigador... ...que ha publicado artículos y que sin embargo estos... ...quedan de momento todavía en el olvido. pim van Lommel... ...estudió medicina hasta 1971... ...en la Universidad de Utrecht, Países Bajos... ...desde, desde 1971 y hasta el 76... Se desempeñó como médico en el Hospital Antonius en Utrecht, convirtiéndose en, el, en cardiólogo. A partir del año 1977 y hasta 2003, trabajó como cardiólogo en el Hospital Reinstadt-Krackenhaus en Argem, permaneciendo en esta función durante 26 años. A partir del año 2003 ha trabajado principalmente en el área de la investigación de las experiencias cercanas a la muerte y los temas científicos aledaños afines está considerado como uno de los más importantes científicos e investigadores en este aspecto, con un reconocimiento y un prestigio universal, por gran cantidad de, eh, de colegas suyos, aunque, como dice el dicho, no todo el mundo es profeta de su tierra, todavía hay gente, como digo, que se resiste a aceptar y admitir una serie de hechos y conclusiones. <coughs> Esto es el tema de la... ...no sé si lo he dicho, lo voy a leer... ...un relato común de los que él publica en su, en su libro... ...llegué a estar separado del cuerpo y floté sobre él... ...y sus alrededores... Me ...era posible ver el dormitorio circundante y mi cuerpo... ...aunque mis ojos estaban cerrados... ...yo era de repente capaz de pensar cientos... ...o miles de veces más rápido y ma con mayor claridad... De lo, que, ...de lo que es humanamente normal y posible... ...entonces comprendí y acepté que había muerto... ...era un sentimiento de total paz... ...sin temor o dolor y era muy feliz. Y el doctor Pim Van Lommel apostilla... ...y sin embargo el cerebro no muestra ninguna actividad en absoluto. Van Lommel reta a la, a la medicina oficial y dice... ...la conciencia no está en el cerebro. Esta es una de las conclusiones que él publicó en sus artículos y en su libro y que fueron aceptadas y publicadas después de mucho pensarlo él. La conciencia no está en el sobrevive a la muerte. ¿De qué otro modo el individuo, el paciente, podría recordar y relatar lo acontecido en un quirófano o fuera de él? Rotundamente, rotundamente. No ha perdido su prestigio, ni lo han expulsado del colegio de médicos. ...ni del hospital, ni mucho ni muchísimo menos... ...sigue haciendo su trabajo... ...sigue investigando, sigue colaborando... ...y lo más importante es que... ...no solamente él, detrás vienen otros muchos más... ...las personas que sufren las ECM pierden el miedo a la muerte... ...ello se debe a que han experimentado que su conciencia sigue viva... ...efectivamente, o sea... ...¿por qué tememos a la muerte? ...porque es lo desconocido... ...no sabemos lo que nos vamos a encontrar no nos han educado para la muerte, ni nos han enseñado, ni nos han, ni nos han dado una doctrina que convenza a nuestra razón, hoy por hoy, día en este momento de, la, de nuestra evolución, hace 500, 2000, 2000 años, pues nos decían, nos, hablaban, nos daban una serie de conceptos mínimos, muy precarios, y si no los aceptabas, pues encima te, te era muy perjudicial. Hoy día eh, necesitamos una serie de argumentos, de razones, de convencimiento, y sobre todo la persona que tiene esta experiencia y ve su cuerpo, ve que ha vuelto, pues claro, ese miedo desaparece. Y no solamente desaparece el miedo, desaparece una serie de angustias, de conflictos. O sea, digamos que el, la persona que tiene esta, esta experiencia se libera, se libera de una serie de ataduras, de complejos, de manías, de fobias. ...es una cosa muy común... ...tanto las personas que tienen una experiencia cercana a la muerte... ...como las personas que tienen una terapia de regresión, de hipnosis... ...con mucha facilidad, con mucha facilidad superan una serie de fobias, de manías... ...por qué, porque son conocedores del por qué tienen ese miedo... ...a la altura, al vacío, a esto, a lo otro... ...una vez comprendida la causa... ...se puede trabajar psicológicamente sobre esos aspectos... ...y ya digo y en muy poco tiempo hay personas que superan graves crisis emocionales... ...depresiones, complejos, etcétera, etcétera... ...es algo sea, que va unido también este tema con el tema de la regresión. El doctor Van Lomer acepta que el cuerpo físico no es más... ...que una herramienta para nuestra conciencia... El, el, ...el cerebro es una herramienta más... ...con la que trabaja nuestro organismo... ...es como una televisión... ...una televisión que hace... ...recibe una serie de, de señales electromagnéticas... ...y las convierte en colores... ...en sonido... ...tal... ...nuestro cerebro hace exactamente lo mismo... ...recibe las sensaciones... ...las emociones, las impresiones... ...las órdenes... ...las órdenes que vienen de la mente... ...vienen de la conciencia de nuestro ser espiritual... ...las recibe y las plasma... ...pero el cerebro no es más que una máquina sí, mmm, ...grandiosa maravillosa con sus trillones, de con lo que queramos pero es una máquina, es una herramienta no produce las emociones ni produce los sentimientos ni produce nada, es, una, es un organismo es un aparato receptor y emisor, nada más esto está comprobado científicamente y si no fuera así cómo es posible que un cerebro que está muerto sin actividad en una mesa de un quirófano pueda después relatar Comunicaciones, visiones, hechos, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene no tiene sentido, no tiene explicación. Él pues se hace los mismos interrogantes que se han hecho otros investigadores. Y ahora ya entramos un poquito a profundizar más en otro aspecto para que también comprendamos la gran similitud y analogía que existe. ...en las afirmaciones, en las conclusiones, en los argumentos... ...que vienen de la experiencia de, de las personas que han tenido... ...esta experiencia cercana a la muerte... ...y lo que dicen las grandes filosofías de la Tierra... ...y en particular el espiritismo. Eben Alexander, como pueden ver... ...sufrió una experiencia, él también... cercana a la muerte, Fue, digamos, fue víctima de esta experiencia... Se ha desempeñado como neurocirujano académico durante los últimos 25 años, incluyendo 15 años en el Brehan y Women Hospital y el Children's Hospital y en el Harvard Medical y en la Escuela Médica de Harvard en Boston. Es también una eminencia en su área de trabajo. Esta es la portada de un libro que editó recientemente, quizás en 2008, por ahí por ahí no tendrá más de 10 años, fue un bestseller también. Y como podéis ver, arriba dice... ...la experiencia cercana a la muerte del doctor Ebert Alexander... ...es la más asombrosa que he oído... ...en más de cuatro décadas de investigación. Él es la prueba viviente de que existe otra vida... ...y lo firma el doctor Raymond Moody... ...autor del otro bestseller Vida después de la vida. Para aquellos que puedan todavía pensar... ...que en un momento determinado... Raymond Moody se retractó y dijo que aquello que él había publicado que no, era, que no lo pensaba así. Pues bueno, ¿cuál es la experiencia de, de Ben Alexander? Él un buen día se levanta para ir a trabajar, se siente mal, sufre un desmayo, su mujer llama a su hospital, vienen en una ambulancia, lo trasladan al hospital y tiene... Un ataque producido por la bacteria E. coli, una bacteria que en pocos minutos destruye prácticamente su cerebro. Y se ha quejado de manera fulminante por una meningitis muy rara, caí en coma durante siete días. En este tiempo, la totalidad de vineocortes, la superficie exterior del cerebro, la parte del mismo que nos convierte en humanos, estuvo desconectado, inoperativo. En esencia, ausente. Cuando tu cerebro se ausenta, tú también lo estás. O sea, él tuvo una experiencia fulminante, estuvo siete días en coma. El día 3, sus colegas médicos le aconsejan a su esposa e hijos que lo desconecten porque él está asistido por la respiración artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y su mujer le dice que ya no está preparada para despedirse de su marido, que es muy pronto, y que por favor que lo retengan ahí. El viernes se lo vuelven a decir, vuelve a pedir una, una, una prueba, una espera, va al sacerdote, le da la extremoción, hace todos los preparativos, su familia, porque le dicen los médicos que en el estado en el que, es, en el que se encuentra su cerebro está, toda la, está, está seco, está totalmente destruido, que es imposible recuperarse y que si se recupera sea un vegetal. Sin embargo, la esposa y los hijos deciden esperar. Él, su caso, por eso dice Raymond Moody que es una experiencia extraordinaria, es diferente a los demás porque él en ese proceso de una semana en el que está en coma él no sabe quién es. O sea, no tiene conciencia de que es el doctor Eben Alexander, que ha nacido aquí, que está casado, que tiene unos hijos, que tiene un trabajo, no tiene conciencia de sí mismo, mientras que el resto de los pacientes saben quién son, saben que son fulano de tal, que vivo aquí, o sea, él no tiene ese conocimiento. Por lo tanto, dice, bueno, yo mientras estuve ahí no tenía ningún problema, no pensaba en nada, nada me molestaba, nada me angustiaba, no tenía nadie por quien sufrir, por se ve o sea, es una cosa muy, muy anecdótica, perdió la noción del tiempo, del espacio, o sea, como si fuera una persona totalmente nueva, sin recuerdos, sin memoria, sin identidad, sin nada, desconocimiento absoluto de quién soy. Él relata lo siguiente, relata que él se ve en lo que él llama el inframundo, para las corrientes espiritualistas, para, las, para la doctrina del espiritismo, se le llama astral inferior, bajo astral, eh, planos inferiores, o sea, se puede de denominar como él quiera. Él le llama, como él no tiene conocimiento de nada, le llama el inframundo. Y dice, era una oscuridad, pero una oscuridad visible, como si estuviera sumergido en barro y aún así fueses capaz de ver. O en una especie de gelatina sucia, transparente pero de un modo borroso, claustrofóbico y asfixiante, olores desagradables, sombras, gemidos, él se ve de repente, es como lo relata, en esa sensación, en ese escenario, en ese panorama. Imaginemos la situación. Nosotros sabemos que efectivamente hay muchísimos planos de vida no hay un infierno, ni hay un, ni hay un cielo, hay muchos estados de conciencia, tantos como grado de conciencia tenemos las personas. A mayor virtud, a mayor bondad, a mayor amor, a mayor comprensión, pues el espíritu, cuando tiene una experiencia cercana a la muerte o cuando fallece, pues se eleva por sintonía, por ley de afinidad, se eleva... Hacia ese plano que está en sintonía con él mentalmente uh, se eleva como una emisora de radio. Si tú pones el 80,7, pues te saldrá la radio villena según tu sintonía. Te elevas o desciende. Entonces, en ese momento, se encuentra en un plano de vida en esa otra dimensión muy bajo y lo describe de esta manera. También lo llama el reino de la perspectiva del gusano, o sea, conforme va, va avanzando, son zonas de muy baja condición, donde impera el reino del mal, y dice, rostros grotescos de animal brotaban del lodo, emitían un gemido o un aullido y volvían a desaparecer. De tanto en tanto oía un rugido sordo, a veces dicho rugido se transformaba en cánticos tenues y rítmicos que resultaban a un tiempo aterradores y extrañamente familiares, como si en algún momento yo mismo los hubiera emitido también. Esto, hay una bibliografía espiritualista muy amplia y se puede cotejar, se puede comprobar que efectivamente es así tal y como se describe. Incluso hace no muchos años, 6-7 años, se editó una película titulada Nuestro Hogar, que se emitió en los cines públicos, con el título de Astral City, ¿Mm? se pudo ver en el Carrefour, en el los cines en toda España, y esta película describe eh, el despertar de una persona, de un médico que fallece en Brasil, la primera de siglo, y él te describe cómo se encuentra. Cómo se encuentra nada más el B, que está en su quirófano, lo dan por muerto, pan y él describe mm, hechos, zonas, lugares muy similares a este, a este, Hasta que más tarde lo rescatan, se lo llevan y empieza a continuar con su progreso. Pero esto es una cosa totalmente real, no es, no, no es, una, no es fruto de una alucinación, ni de, su, ni de su imaginación, no es una invención, es una situación que se vive efectivamente en esos reinos tan atrasados, tan faltos de moralidad, tan poco evolucionados donde impera la maldad, el odio, la venganza, el afán de poder y se viven esta serie de situaciones de esclavitud, de dolor, etcétera, etcétera. <ríe> Más adelante él describe la entrada. Él siente que ese no es su lugar, siente que tiene que salir de ahí y entonces moviliza su fuerza de voluntad, empieza a pensar y de repente dice entonces todo empezó a cambiar, comienza a escuchar una melodía, a ver cómo penetra una suave luz blanca y dorada en esa espesura, en esa negrura, en esa viscosidad, ve una puerta, comprende que se debe dirigir hacia ella la atraviesa y comienza a experimentar algo totalmente fascinante. Una chica le espera a otro lado. Una chica que más adelante en el libro describe y que es una hermana que tuvo él, pero que falleció y que fue a recibirlo en esa situación. Le dice, aquí te mostraremos muchas cosas, pero al final regresarás. Sale de esa situación de oscuridad, recibe esta ayuda a esta persona y, y entonces empieza a describir una serie de circunstancias totalmente diferentes. Ve ciudades, ve comunidades, ve niños, ve animales, plantas, la luz del sol, como si fuera una especie de paraíso, ciudades... ...donde están conviviendo, trabajando, progresando una comunidad espiritual. Al igual que en las tierras ciudades, en el espacio, pues, acontece lo mismo. Es muy similar, ya lo dice el libro aquel de Hermes, como es arriba, es abajo. Entonces, en el reino espiritual, según la condición, según el estado de evolución... pues ...los espíritus se reúnen, se agrupan, crean sociedades, sus comunidades, y entonces él te lo describe... ...volaba sobre aquel lugar... ...veía arroyos, cascadas... ...nubes, el sol, tal... Describe un panorama totalmente diferente. Dice... ...continúa diciendo... ...el regalo del olvido... ...esto es muy importante... ...esto también lo explican las diferentes corrientes... ...filosóficas y espirituales... ...olvidar nuestras identidades... ...ultraterrenas... ...o sea, lo que hemos sido... ...antes de ahora... ...aquí nos está hablando de la ley de la reencarnación, y nos está hablando de la ley de caso y efecto. Dice, nos permite estar presentes, aquí y ahora, de manera mucho más eficaz. Si nosotros ahora recordáramos lo que hemos sido, en otras existencias, lo que hemos hecho, de bien y de mal, y si supiéramos lo que tenemos que hacer, pues sería un agobio, para aquellos benditos que... ...que lo estuvieran haciendo todo correctamente... ...pues sería pues una bendición... ...pues yo he venido a hacer esto y lo estoy haciendo... ...pero para aquellos que no... ...pues sería un tormento... ...y además no tendría ningún mérito... ...tienes que hacer esto y lo tienes que hacer así... ...no sería motivo de progreso para nosotros... Por eso consiste en... ...saber tomar decisiones... ...saber trabajar... ...esforzarte... ...guiarte... ...y hacer las cosas lo mejor posible... ...sin saber cómo... ...si a un alumno le dicen... ...bueno pues te vamos a poner... ...en el examen del próximo sábado... ...estas 10 preguntas... ...pues tú sabes lo que te van a preguntar... ...te las estudias, pasas del libro entero... ...y lo normal es que... Es que ...pero no tendría mérito porque sabes a lo que te enfrentas... Está. ...venimos a la Tierra, tenemos un objetivo... ...tenemos un propósito... ...tenemos algo que hacer... ...y sobre todo... ...no recordar lo que hemos sido... ...porque en muchas ocasiones lo que hemos sido no nos favorecería... ...no sería de nuestra satisfacción serviría para hundirnos, para, para, para, para, para complejarnos un poquito, pues fíjate tú, aquí metí la pata, aquí metí la pata, a la persona que es mi hermano, eh, resulta que fue mi enemigo, si recordáramos ese tipo de cosas, estaríamos maniatados, o sea, no tendríamos voluntad, el libre albedrío sería coartado por el conocimiento de las cosas, es mejor no recordar lo que hemos sido, eh, pero tener una voluntad, un conocimiento espiritual sabemos que, que la tierra tiene un propósito que es una casualidad y que tenemos que hacer las cosas lo más posible, si la vida al final es sencilla lo que pasa es que nosotros en el día a día sin querer a veces nos complicamos la vida, por malas decisiones por malas acciones por no controlar nuestro egoísmo, no controlar nuestra envidia, nuestros celos por la pereza, por, por muchísimas cosas, pero generalmente hay un Dios que nos ayuda y nos, manda la tierra, y nos manda a la tierra con la suficientemente claridad, con la fuerza de voluntad, con la ayuda, o sea, lo tenemos todo a favor, pero tenemos que dar el primer pasito, si no damos ese primer pasito, el decimos, pues fíjate tú lo que nos cuesta, ya ni, ni nos acordamos. Entonces está haciendo aquí, en esta reflexión, mención a, a este tipo de cosas. Si supiésemos más de lo que sabemos sobre los reinos espirituales, ...la vida que tenemos que ver en la Tierra... ...se tornaría un reto aún más grande de lo que ya es... ...no conviene recordar el pasado... ...como aquí en la Tierra yo he tenido un, un, un tropiezo... ...he cometido un delito, he robado... ...salgo de la cárcel, si todo el mundo me reconoce... ...pues mira, esta que es lo que hizo... ...si nadie supiera cuando yo salgo de la cárcel... ...lo que he hecho nadie me reconociera... ...pues saldría, digamos, lo tendría todo más fácil... ...sin embargo... ...como podemos entender muchas veces... ...arrastramos, arrastramos la identidad la gente se hace una imagen de uno no te perdona, no te, no, es muy difícil. Mejor que, que no sepamos lo que hemos sido ni lo que tenemos que hacer, aunque lo que tenemos que hacer en la conciencia sí que lo sabemos. Las personas que tienen una conciencia clara, que, que no tienen tanta, tanta que no se han complicado tanto la vida, que no, dan, que no le dan tanta vuelta a la cabeza y cobran más con el corazón, generalmente consiguen sus, hacer lo que han venido a hacer en la Tierra. El libro de Albedrío, Om, él dice Om porque, claro, no sabe cómo, cómo, cómo calificar una serie de cosas, dice Om me reveló que no hay un solo universo, sino muchos, más de hecho de lo, que ya, de lo que yo podría llegar a concluir. Como sabemos, hay un universo material en el que estamos y hay un universo espiritual, pero eso era antes. Antes la Tierra, resulta que la Tierra era el centro de la Tierra y habían cuatro planetas, y estaba el Sol, y la Tierra era plana, hoy día, o sea, la, la, astro, la astronomía, la física, ya no sabe, sabe se, se ha llegado a conocer de que no tiene límites el universo, no tiene paredes, hay millones y millones y millones de galaxias, y de... es una exageración, o sea, no lo podemos concebir. <ríe> Dice, pero más de hecho de lo que yo podría llegar a concebir, pero que el amor reside en el centro de todos ellos. El mal también está presente, pero únicamente en cantidades diminutas. O sea, es que el universo es una obra de amor. El universo es una obra... Y Dios es amor, es sabiduría, es justicia, es como humanamente, aquí lo podamos llamar, o lo queramos llamar, nos quedamos cortos. O sea, nuestro vocabulario se queda corto, pero a él le da a entender que existe un vasto universo, no uno, muchísimos. Cosa que ya lo van adelantando el espiritismo y el resto de, de, de corrientes espiritualistas. Decía Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. En la casa del Padre es el universo, las moradas son los diferentes planetas, pero es que eso incluso ya es mucho más, más grandioso, más amplio. ...y dice que el mal existe, pero el mal existe... ...como causa y motivo de nuestras imperfecciones. No existe porque esté inventado, porque se haya puesto ahí. El mal es la consecuencia de los errores, de la falta de amor... ...de la falta de buena voluntad, de no pensar correctamente... ...de no desear para los demás lo que queremos para nosotros. El libro albedrío es fundamental, si no tuviéramos libro albedrío seríamos como, autónoma, como autómatas y no seríamos responsables de nuestras acciones. Dios nos da libre albedrío para que sepamos diferenciar entre el bien y el mal como consecuencia del camino que estamos llevando. Cuando una persona es libre para hacer las cosas, para pensar las cosas, lo siguiente, lo siguiente es que sea consecuente con sus obras. Y lo siguiente es que se suben las consecuencias. El que hace bien, recibe bien, y el que hace mal, recibe mal. Es así de sencillo para simplificar. Y a través del libre albedrío nos, vamos, nos, vamos, nos podemos dar cuenta de dónde hemos acertado, dónde hemos errado, a base de repetir las experiencias, llega un momento en que sabemos corregirnos, cambiamos de rumbo, pero ¿por qué? Porque estamos padeciendo en nuestra persona aquello que hemos hecho a los demás. Antes o después nos va a volver. Entonces, ese es el significado del libro Albedrío, que seamos responsables, que aprendamos a distinguir entre el bien y el mal a base de las experiencias que realizamos. Pluralidad de mundos habitados. Dice nuestra vida, aquí abajo puede parecer insignificante porque es minúscula en relación con las otras vidas y con los otros mundos que pueblan incontables los universos visibles e invisibles. Pero también es de una gran importancia porque nos permite crecer hacia lo divino y ese crecimiento es objeto de estrecha vigilancia. O sea que cada conclusión, cada relato, cada afirmación que vamos encontrando en este libro, La Prueba del Cielo, está reflejado, está dicho ya. ...en las obras espirituales... ...una persona como Eben Sande, ...que era una persona... ...muy materialista, muy escéptica... ...él conocía las experiencias cercanas a la muerte... ...conocía... ...la obra de Raymond Moody... ...pero jamás se había interesado por ella, jamás... ...él lo oía noticias... ...¿cómo pensaba? ...ah, pues mira, este colega mío... ...será católico, tendrá una tendencia espiritual... ...fíjate, pensar... ...que después de la muerte existe algo, yo... Cuando veo a mis pacientes, son todos nervios, tejidos, neuronas, células, eh, yo no veo ningún... Él era una persona muy escéptica. Sin embargo, a raíz de esta experiencia tan profunda que él tiene, de estar siete días en coma y volver a la vida, dice, tengo que escribir este libro, lo tengo que dar a conocer porque reconozco que estaba equivocado y de que la vida tiene un sentido... ...una profundidad, un propósito, un porqué... ...y es asombroso, yo, yo te digo, me quedé cuando lo leí me quedé sorprendido... ...porque es que es como si fuera una persona espiritualista, 100%. Cuando habla del amor, habla del bien... ...lo, habla de, lo expresa de una manera diferente... ...porque es una mentalidad diferente, pero dice... ...sí señor... ...entonces habla de los mundos habitados... ...habla de Dios... ...decir que aún existe un abismo... ...entre la comprensión científica del universo... ...y lo que yo viví sería quedarse muy corto. Sigo siendo un apasionado de la física y la cosmología... ...sigue gustándome estudiar nuestro vasto... ...y maravilloso universo... Solo que ahora poseo una visión más amplia... ...de lo que significan en este contexto... ...los términos vasto y maravilloso... ...que son infinitos. El dado físico del universo es como una mota de polvo... ...en comparación con su lado... ...invisible y espiritual... ...y acabamos de decir que hay... ...un universo... ...no, más de un universo... ...que hay millones de galaxias... ...millones de planetas... ...millones de estrellas... ...no millones, billones, trillones... ...y sin embargo el lado espiritual... ...todo eso el lado espiritual es... Pues ...yo me pregunto... ...¿cómo se nos queda el cuerpo... ...con este tipo de cosas? ...es que, es que claro... Somos muy pequeñitos, estamos empezando ahora en la era científica, la era espacial, la era de la tecnología, y claro, y, y, y es que se nos queda, o sea, se nos queda, nos viene grande todo esto, nos viene grandísimo. La pena es que todavía existe una resistencia tan grande a este tipo de cosas. Dice, en materia de concepción espiritual, en materia de concepción espiritual es una palabra que nunca hubiese utilizado en el transcurso de una conversación científica pero ahora creo que es un término que no podemos descartar. El amor, el bien, ya lo hemos dicho, el amor es, sin ningún género de duda, la base de todo. No una especie de amor abstracto, sino el amor cotidiano, sencillo, que todo el mundo conoce, el que sentimos al mirar a nuestras esposas e hijos, o incluso a nuestros niveles de compañía. O sea, el amor es lo más importante de todo. Recuerdo ahora... Eh, el, el gran científico que ha sido, y todavía lo es, Albert Einstein, que él, cuando adquiere la fama, el prestigio, cuando publica la, la ley de la relatividad, etcétera, etcétera, él se da cuenta de una cosa, él se da cuenta precisamente de que el amor es lo más importante de la vida y del universo, él le escribe una carta a su hija y le dice, mira, hija mía, he publicado esta teoría, he publicado estos artículos y he dado a conocer al mundo que todo es energía, que la energía es la base. Pero quiero darte a entender, hija mía, que el amor es la mayor energía que existe. No hay otra energía capaz de generar lo que el amor puede generar y producir. ...lo que pasa es que nuestro mundo es un mundo atrasado, inferior... ...y el amor, en muchas veces en nuestra humanidad... ...brilla por su esencia. ...pero él le escribe una carta a su hija... ...y le dice, olvídate... ...lo más importante es el amor, que nos amemos... ...y aquí, Eben Alexander vuelve a decir lo mismo... ...el amor es, sin, un, sin ningún género de duda, la base de todo... ...en su forma más pura y potente, este amor no es celoso... ...ni egoísta, sino incondicional... ...esta es la realidad de las realidades... ...la incomprensiblemente gloriosa verdad de las verdades. Ya llevamos una hora prácticamente... ...aquí me queda el despertar... ...el despertar es cuando él, él... ...llega a un momento... ...en el que deciden desconectarlo... ...de las máquinas... ...y despedirse de él... Está su esposa e hijos... ...la familia más allegada... ...el elenco de doctores de su universidad, sus colegas... Reunidos en la habitación y cuando se disponen a desconectarlo, él abre los ojos y les dice a sus, los presentes les dice, ¿qué hacéis aquí vosotros? Y le contesta no, ¿qué haces tú aquí? Tú estás muerto. Imaginémonos la situación, siete días en coma, con el cerebro totalmente caos sin ninguna posibilidad material y científica de que volviera a resucitar, a volver a la vida, y se produce, y se recupera, recupera su salud plenamente, no tiene ninguna secuela, sigue haciendo su trabajo, crea una fundación para las personas interesadas y personas que han sufrido este tipo de experiencias, que se puede ver en Internet, etc. Y así es como pasó. ¿Qué hacéis vosotros aquí? No? ¿Tú qué haces aquí si tú estás muerto? ¿Cómo que ahora abres los ojos y te pones a...? Así pasó en realidad, así lo comenta él. Y la definición que él hace, pues es esto, es lo mismo que hemos comentado. La incomprensión que existe, sobre todo, en el mundo científico y la, y la resistencia. Dice, las palabras estaba ciego pero ahora veo, cobran un nuevo sentido al comprender los ciegos, los ciegos que estamos en la Tierra a la naturaleza plena del universo espiritual. Sobre todo aquellos que, como yo antes, creen que la materia es la esencia de la realidad y todo lo demás. El pensamiento, la conciencia, las ideas, las emociones y el espíritu es fruto de ella. O sea, la conclusión es eso. La conclusión es que ya de una vez tengamos la plena seguridad, estemos convencidos de que nuestro cuerpo físico es solamente como una especie de abrigo. Es una coraza, es un mecanismo por el cual nos estamos manifestando en un plano físico, pero nuestra conciencia no es el cerebro. Nuestra conciencia está fuera del cuerpo, somos nosotros en nuestra identidad, somos seres eternos, somos los mismos, la vida es solo una, vida es solo una, se nace, se muere, se nace, se muere, pero la vida del espíritu es siempre una, siempre somos el mismo. Yo hoy me llamo Fermín, he nacido en Villena, soy español, moriré, renaceré en otro país, con otro nombre, con otro cuerpo, pero mi identidad, mi personalidad, siempre es la misma. Cambio de escenario, cambio de experiencias, cambio de oportunidades, para corregir los errores, para seguir engrandeciéndome, pero la vida es solo una, somos eternos, somos inmortales, y esto ya, ya es una cosa que la ciencia lo ha demostrado científicamente. Por medio de esta cantidad de doctores, de investigadores, está publicado, está publicado, está constatado. Lo que falta es que se pongan los libros en la universidad y se dé a conocer. Pero la ciencia lo sabe, el Vaticano lo sabe, esa es una cosa que está ahí, pero arrastramos arrastramos una estructura psicológica unos complejos arrastramos, un afán de poder, cambiar esto es muy difícil por los estamentos, por, el, por los poderes, por tal, pero todo llega poco a poco. Y nada más darles las gracias por asistir, por vuestra atención, decirles que el próximo día 5-6 de, de diciembre, Tony, el día 6 tendremos a nuestro amigo y compañero Joao González de Portugal, que vendrá a darnos una conferencia sobre... ...la existencia de vida... ...sobre la... ...evidencias científicas... Evidencia científica de la vida en otro... En, la probabilidad ...de la pluralidad de un habitado, repito... ...día 7 de diciembre... ...7 de la tarde, 5 de, 5 la, tarde. 5 de la tarde... ...nuestro compañero y amigo... <risa> ...mi mujer es <risa> la primera que se ríe... ...no me lo he notado... ...en fin, 5 de la tarde, 7 de diciembre... ...fiesta, día festivo... ...gran amigo, Joao González de Portugal... Una persona extraordinaria, un gran orador. Estará con nosotros y dará la conferencia "Evidencia científica de la pluralidad de Mundos Habitados. Casi nada. Les emplazo para ese día. Vengan a estar con nosotros, disfruten de su, de su conferencia, de su presencia y muchísimas gracias. Y Perdona, Joao, por no haberle dicho bien de, de, de principio, pero bueno. Y nada, como siempre, dispuesto para contestar alguna pregunta. Si la hay, que deberá haberla dentro de mis posibilidades. Y profundizar un poquito más. Ahí. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Los sueños y las pesadillas. ¿Los sueños y las pesadillas? ¿Son fruto de la conciencia o del cerebro? Pues el cerebro no es capaz de generar sueños ni pesadillas. Como digo, repito, insisto, es una máquina, un instrumento muy sofisticado, fenomenal, hace una gran función, se está estudiando mucho el cerebro, hay zonas, hay zonas del cerebro... ...la parte de derecha, la parte izquierda... ...que se ocupan de una cosa, de la otra... ...pero las pesadillas y los sueños... ...surgen de, de la propia conciencia... ...de nosotros... ...de nuestras inquietudes... ...nuestras angustias... ...nuestras ilusiones... ...nuestras ambiciones... ...nuestras dudas... ...generalmente... ...durante el sueño... ...mientras estamos descansando en la cama el espíritu se desprende. La gran mayoría de la noche nuestro espíritu se desprende y va a comunicar, se relaciona, repasa los deberes que tiene que hacer, se analiza, reflexiona, coge fuerzas para bajar, para volver en la vigilia al día, al día siguiente a seguir progresando. Entonces, tanto los sueños... Y las pesadillas son fruto de, ese, de muchas veces del subconsciente, de eso que nos, que tememos, que nos atemoriza, etcétera, etcétera. Es un campo muy difícil todavía de comprender, quizás sea de lo más complicado, de lo más complejo, profundizar el mundo de los sueños, de las pesadillas, pero es fruto de nuestra propia identidad de la personalidad. No viene del cerebro, el cerebro es solamente el emisor y el transmisor. ...como máquina. Yo comprendo que es una respuesta un poco corta... ...quizás la que te dé... ...pero... ...en principio... ...todo viene de la propia conciencia... ...de la identidad. Yo quisiera... ...¿se oye bien? Sí. Eh, decir, simplemente estoy completamente de acuerdo... ...con lo que acabas de comentar... ...con la respuesta que has dado... ...y hacerle una matización... ...no se pueden confundir estados cerebrales... ...con estados mentales o con estados de conciencia. Son tres cosas completamente distintas. El cerebro capta las tres, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, un científico o un neurólogo abriendo nuestro cerebro... ...puede saber cómo electro, funciona un estado cerebral. A través de electroencefalogramas pueden ver cómo es el ritmo del cerebro. Lo que nunca un científico puede saber, si te lo dices, es tu estado mental... El estado de la mente y de la conciencia, como ha comentado muy bien Fermín, corresponde a ese ser inmortal, que llamamos espíritu, y si no te preguntan, tú, si el científico no te pregunta, él nunca podrá saber qué es lo que tú estás pensando, ni qué es lo que tú estás sintiendo, ni qué es lo que tú estás experimentando. Él podrá saber cómo determinadas fluctuaciones electromagnéticas en el, electrocardiograma, en el electroencefalograma se mueven de una forma o de otra en función… ...de distintos cambios que se producen en tu cerebro... ...pero nunca, nunca sabrá lo que tú estás pensando en ese momento... ...ni lo que estás sintiendo... ...porque el que piensa, el que siente, el que experimenta... ...y el que vive, como ha dicho muy bien Fermín... ...es la conciencia, el espíritu inmortal... ...y ratificando lo que él ha dicho... ...el cerebro no es ni más ni menos que una interfaz... ...es decir, un mecanismo que recibe una serie de impulsos... ...del espíritu, de la conciencia y los transfiere al cerebro... ...entonces lo que ha dicho Fermín es exactamente así... ...y esa es la realidad... ...yo puedo abrir, puedo abrir un motor... ...y decir bueno este motor está gripado... ...tiene roto el cilindro, el cigüeñal... Cilindro, el ...los pistones, el, el, el circuito, lo que sea... ...pero no sé la causa... ...tendré que hablar con el piloto y decir... Y el, el piloto mira no es que... ...es que en vez de en quinta iba en segunda... ...o lo he acelerado mucho... ...o, o, o he hecho un cambio... De, o lo he tenido, en fin, o le he metido un combustible malo, o sea, el motor está roto por unas causas, pero siempre el partícipe y el conductor es el que tiene la responsabilidad y el que sabe por qué se ha llegado a ese extremo. Más o menos un símil. ¿Más preguntas? Eh, ¿Puedo eh, añadir alguna, alguna cosa más a esto, Fermín? ¿No te, no te oigo? ¿Se oye? Sí, ...que digo que si puedo añadir alguna cosa sí, más sí, a sí, esto... ...sí, sí, por supuesto... Que, eh, esta, ...la pregunta que ha hecho este, este señor... ...a ver, nosotros... Eh, ...por el estado que tenemos evolutivo todavía... Eh, ...es normal que, que nos pasen estas cosas... ...durante el sueño... ...o en estados, por ejemplo... ...profundos de, de relajación... Eh, ...¿qué quiere decir con esto? ...que debido a nuestra evolución actual... Eh, seguimos en conflicto interno y ese conflicto interno se manifiesta de esa manera, por ejemplo con, con sueños con, con eh, pesadillas, etcétera etcétera. entonces eh, cuando llegue el momento cuando estemos en otro plano evolutivo pues estas cosas de alguna forma ya no, ya no se darán en, en nosotros pero de momento debido a a lo que han estado explicando Fermín y Tony, pues eh, no es que sea normal, es que hay una guerra, hay un. hay ciertos desequilibrios, hay ciertas formas de, de pensar, eh, cierto estado de, de. por ejemplo, como el miedo, como el desear, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, pues, en los estados de de, relax, de relajación, durante el sueño, se manifiestan y no hay que prestarles una gran atención o darle mucha importancia, pero sí que sería bueno también tenerlas en cuenta, ¿no? porque de alguna forma nos está dando información de lo que nosotros interiormente estamos o vivimos en esos momentos, sin, sin ir más allá de, de, de, es, de esto. Es importante en este sentido que vayamos autoeducándonos. Auto Yo he habido fases de mi vida en las que, me ha costado mucho conciliar el sueño. Últimamente no. Pero ha habido años que a mí me ha costado mucho conciliar el sueño. Y, y he trabajado en una empresa 13 horas al día, al pie de una máquina. Y me he levantado a las 6 y 10 de la mañana, solito, sin despertador, porque llevaba la llave de la fábrica. Tenía que abrir el primero, la fábrica a las 7 menos 10. Y se me hacía a las nueve de la noche en esa fábrica. Y luego resulta que eran las 2 y estaba despierto. Digo, me cago en la mano todo yo me iba a morir. Pero no me he muerto, aquí estoy. Y, y sin embargo, no le presté yo mucha atención a, a decir, pues, pues voy a... ¿qué puedo hacer? Claro, tampoco tenía mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer para, para, para enfrentar esta situación y descansar mejor? O sea, y entonces llego a la conclusión de que es que nos falta preocuparnos para controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros hábitos. Ahora sí, ahora hay veces que llega una noche y me veo mal, de, he tenido una discusión o estoy así un poco estresado o tal, oye, pues mira, coges un libro, te pones una buena pieza de música... Haces una buena oración y tratas de meterte en el sobre un poco relajado, calmado, porque te metes ya así en ese sentido, te metes ¡ay! y no te duermes. Entonces, es algo que forma parte, debe formar parte de nuestra responsabilidad diaria y cotidiana. Hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Qué puedo hacer por mí mismo? Y muchas veces. Esos mecanismos de autocontrol, de reflexión, de ver el por qué estoy en ese estado, intentar, incluso, visitar un profesional para que nos ayude, es importante. Y, y sobre todo, porque es para nosotros mismos. Porque, realmente, nuestra identidad, nuestra personalidad, acumula en el día muchas tensiones. Tensiones, la convivencia, el trabajo, ...las noticias que pongas al televisor... ...y todo sean noticias desagradables... todo sean... Eh, ...cosas malas, digamos... ...eso al final nos carga... O sea, ...tenemos que llegar a, a, a un hábito... A una, ...a una forma de pensar, de ser... ...de decir, bueno... ...yo tengo que estar tranquilo... ...tengo que estar sereno... ...necesito esto... ...y hay muchas maneras de conseguir... ...un estado de tranquilidad, de calma... ...especialmente dentro de tu propia casa tienes que empezar, dentro de tu propia casa, de tu familia, que es la que te tiene que arropar, la que te tiene que apoyar, a la que tienes que darle todo tu cariño, o sea, empezando por ahí, muchas veces eso lo dejamos para el final, como la tenemos segura, pues hay quien luego se separa y ya no la tiene segura, pero quiero decirte que, que muchas veces esos estados de ánimo, esos estados de ánimo, los sueños, las pesadillas, tienen un porqué y tienen un para qué, pero vienen de lo más profundo de nuestro ser, no es de la maquinita. Es diferente. Entonces, hoy día gracias a Dios tenemos muchos mucha ayuda, muchos mecanismos, mucha ayuda, muchos libros para que encontremos nuestra propia terapia porque descansar bien es necesario. Pero para eso a veces se necesita un esfuerzo de una reflexión, de ese autocontrol tan importante ...que tenemos que llevar a cabo en el día a día. Sí. A ver, sí, Fermín, nos preguntan desde el canal de YouTube. Eh, referente a la explicación que has dado antes del paciente... ...con eh, lo de la bacteria E. coli. Sí. Nos dice, ¿el cerebro se regeneró lo que destruyó esta bacteria? Sí, sí, sí. sí, sí. Por, por un lado nos pregunta eso y por el otro lado nos dice que... ...que quisiera saber si la conciencia es el alma o es el espíritu. El cerebro se regeneró completamente. Eso hasta se puede considerar como un milagro. Porque es un caso único. Un cerebro en el estado en el que se encontraba debido a que esa bacteria... ...no respondía a ningún tratamiento... ...imaginemos que este doctor... ...estaba en uno de los hospitales... ...más importantes del mundo... ...en cuestión de neurología. ...él mismo era un experto... ...todo el tratamiento, el equipo médico que lo atendía... ...se puso en contacto con doctores... ...de Canadá, en Europa, en Japón... ...intentaron recopilar toda la información... ...que se tenía disponible acerca de esa bacteria... ...cómo aminorar sus efectos... ¿Eh? qué medicamentos emplear, y ninguno de ellos respondía, ninguno de ellos, o sea, el cerebro se quedó totalmente inservible, sin embargo, de manera milagrosa, se regeneró, recuperó su salud, y como he dicho, no tiene ninguna secuela, algo que, claro, médicamente no tiene explicación, pero así fue, así fue. Esto no debe llevar a la reflexión de que cuando de arriba, a veces, ...quieren algo y mostrar algo... ...y dar alguna prueba lo que sea... ...pues no hay quien los pare... ...y la segunda pregunta era... ...ah... ...sí, le podemos llamar... Eh, ...espíritu... ...le podemos llamar alma... ...le podemos llamar conciencia... ...al final es lo mismo... ...o sea, el espíritu... ...¿qué es en esencia el espíritu? ...es esa chispa divina que viene directamente del Creador. Directamente del Creador. Somos una millonésima parte del Creador. Nos ha creado a imagen y semejanza suya, con todos los valores y las cualidades. Como una semillita, tiene que desarrollarlo y al final da sus frutos. Nosotros lo llamamos espíritu. Cuando el espíritu está reencarnado, le llamamos alma. El alma es el espíritu reencarnado. ¿Eh? Pero lo que es la conciencia, la conciencia, el recuerdo, la memoria, el cúmulo de experiencias, el bagaje, el bagaje que vamos acumulando, vida tras vida, eso está recogido en el espíritu. Lo que pasa es que el espíritu no está solo. igual que tenemos un cuerpo físico, en el que. donde nos manifestamos aquí en el plano físico. El espíritu, el espíritu tiene otra serie de, de herramientas, la mente, el psiquismo, el cuerpo vital, los chakras, en este momento estamos muy arropados, o sea, el espíritu no está, está apoyado por un conjunto de herramientas y de mecanismos que le sirven para manifestarse aquí, al final se quedará limpio, espíritu puro pero llamarlo de una manera o de otra es lo mismo. La conciencia, podemos decir, que es parte del espíritu, la parte más elevada de todos los cuerpos psíquicos, perespirituales que acompañan al espíritu. Es la parte más elevada. Pero el espíritu, al final, es eso que comprenderemos más adelante. En este momento, con saber qué es la conciencia, nuestra identidad, nuestra personalidad, el cúmulo de todas las cosas... ...y la fuente de los valores que tenemos que desarrollar... ...con eso... ...pienso que no es suficiente... ...más cosas... ...hombre, qué bien... ...que casi nunca... ...ya va hablando... ...yo me sí. gustaría que... ...me dijeras la experiencia... ...que se puede encontrar una persona después de suicidarse... ...después de suicidarse... Pues el suicidio representa un parón en el desarrollo evolutivo de un espíritu que ha venido a la Tierra con un propósito y por una serie de razones decide coger ese atajo e interrumpir su vida. Eso, lógicamente, tiene unas consecuencias. Depende también mucho de las intenciones, del estado mental en que se encuentra la persona, porque muchas personas son son arrastradas al suicidio mmm, por obsesiones, por influencias, tanto espirituales como materiales, en fin, no es lo mismo una persona que considera <coughs> que no tiene en la vida ya nada que hacer, que todo le sale mal, está agobiado, angustiado, que, que una persona en un momento ha decidido, bueno, pues yo interrumpo mi vida total, pues, que los hay, que, que no tienen... No tienen no tienen ningún estímulo, no tienen ninguna ambición, no tienen ningún afán de progreso, no tienen interés por nada y deciden quitarse la vida simplemente por aburrimiento, o sea que depende mucho de las circunstancias, pero en todo caso representa un delito muy grave. El suicidio es el mayor delito que podemos cometer, atentar contra nuestra propia vida. El segundo delito más grave que se puede cometer es el del aborto, atentar contra la vida de otros, y en este caso indefenso. O sea, son de los dos delitos más graves que se pueden cometer. Entonces, una persona que se suicida, en función de las intenciones de su estado, de una serie de acontecimientos, ¿eh? va a sufrir unas consecuencias y va a tener un sufrimiento. El primero es... Ver que no deja de vivir. O sea, se enfrenta a su propia realidad. No dejo de vivir. Sigo vivo. ¿Qué he remediado? No he remediado nada. Y quizás he dejado a otros... A otros... Que podían depender de mí... O que me necesitaban. Los he dejado... En una situación peor de la que tenían. Entonces este es el primer, el primer sufrimiento. Comprender que sigo vivo, que no le, no le he puesto remedio a nada, que he interrumpido una vida que se me había dado para mi beneficio y para mi progreso. Eso es un gran sufrimiento. Después, tiene que pasar un tiempo, un tiempo que algunas teorías dicen que si te quedaban X años de vida, esos años de vida que te quedaban, estás en un, en un proceso, en un espacio... ...digamos... Mmm, ...sin fin. O sea, tú detienes tu vida... ...digamos que para continuar tu progreso... ...para rehacer tu vida... ...para la habilidad que tienes que sufrir... ...si te quedaban 20 años, 20 años en un espacio... ...y en un proceso... ...ahí como inerte, como... ...recordando... ...y experimentando... ...las angustias, el sufrimiento... ...esa decisión que has tomado... De todos modos, no debemos descartar que existe una ayuda espiritual muy importante que acompaña, que ayuda, que presta auxilio, amparo y protección a estas personas que están en esa situación. Y que debemos hacer un hueco en nuestras oraciones para pedir por estas personas que toman esa decisión, decisión y, y deciden terminar con su vida en un momento dado. O sea que la situación... Nunca es favorable, es desagradable y es de sufrimiento, mayor o menor, en función de las intenciones y de las circunstancias. Que tiene que pasar ese proceso y que después será rehabilitado, llevado a hospitales para que se recupere, etcétera, etcétera. Pero es una mala solución, porque el primer sufrimiento es comprender que no he terminado con mi vida, que la he interrumpido y que he añadido un entorpecimiento más, he añadido un factor más, un factor más en mi contra. Después viene la segunda parte, esa persona que no ha superado esas pruebas, esas pruebas se volverán a presentar en una vida sucesiva, porque es un examen que ha dejado pendiente. Esta persona se tendrá que preparar de nuevo y tendrá que afrontar esas experiencias que son las que él necesita para fortalecerse, y ante las cuales ha sucumbido. Ante las cuales han sucumbido por diferentes motivos. Entonces, decir desde aquí que jamás le demos cabida a pensamientos que nos inclinen al camino del suicidio. Porque es un error, es una gran equivocación, atentamos contra la vida de nosotros mismos y es una falta muy grave. Debemos de luchar, sacar fuerzas de flaqueza y eliminar aquellos pensamientos y sentimientos que nos puedan desviar ante ese, ante ese hecho. Es una falta muy grave, el suicidio. ¿Te ha quedado más o menos claro? ¿Vale? Más cosas. La última, ¿qué hora es? Son las ocho y media... Ahora ya de terminando. Por esta parte pregunta poca gente. ¿eh? Por aquí por a mi derecha. Los de la derecha ¿no, no preguntan. Pues nada más. Ya digo, he intentado hacer una pequeña exposición. de grandes investigadores, de grandes científicos, doctores. y sobre todo. Eh, reafirmar a la, a la conclusión a la que llegaron. La vida continúa. el cuerpo es una envoltura. La conciencia. Es la base de la vida, el ser espiritual y tenemos que ir empezando ya a cambiar nuestros planteamientos, a fortalecerlos y a emprender. Muchísimas gracias y hasta el próximo día 6.